Llevando un complicado caso junto a un excelente grupo de colegas, desde el punto de vista penal asomaban la posibilidad de tipificar los comportamientos irregulares de los herederos como apropiación indebida de bienes hereditarios. Pero un criterio llegó a nuestra mensajería indicando que lo que pensaba la colega penalista no era lo adecuado sino tipificar con el delito de hurto. Debo reconocer que me sorprendió totalmente porque jamás pensé que pudiera considerarse el hurto dentro de la comunidad de herederos porque considero que esos bienes ya les pertenecen. Pero la verdad es que si sí existe esa tipificación y tiene penas previstas en el código penal. Para saber más debes quedarte en este micro del tip sucesoral que comienza ahora. Socieja presenta TIP SUCESORAL Mis estimados justiciables sean todos bienvenidos a un nuevo micro del TIP SUCESORAL donde de forma clara y sencilla comprendes y te orientas sobre herencias y sucesiones ya sea por motivos profesionales como mis colegas, por motivos académicos para los estudiantes y también válidos si vienes por motivos personales por un caso familiar mi nombre es Juan Carlos Ron y en los próximos minutos abordamos un nuevo e interesante tema de esta materia. Sígueme en las redes sociales para que puedas interactuar conmigo a través de Instagram, donde podrás ver dinámicas e historias interesantes, así como también por nuestro correo electrónico para contratación de servicios profesionales y adquisición de nuestro contenido exclusivo disponible para nuestros justiciales. Por ello, recuerda que suscribirte en nuestro canal y actives las notificaciones para nuevos videos. Aunque suene insólito, existe el hurto dentro de las herencias y es por eso que lo tomamos como nuestro tema de hoy. Los tratadistas penales han tratado el hurto como la apropiación de propiedad ajena sin consentimiento, pero sin tener que recurrir al uso de la fuerza o de la amenaza de violencia. Es decir, el hurto es un delito que consiste en adueñarse indebidamente del patrimonio de otra persona, sea esta natural o jurídica. Y lógicamente volverás a preguntar, ¿por qué Juan Carlos Ron expone un concepto alejado de sucesiones? Esto es porque siguiendo un complicado caso de herencias con posibles consecuencias de carácter penal, nos topamos con un interesante criterio contenido en el artículo 451 del Código Penal que reza lo siguiente. Todo aquel que se apodere de algún objeto mueble perteneciente a otro para aprovecharse de él, quitándolo sin el consentimiento de su dueño del lugar donde se hallaba será penado con prisión de 1 a 5 años si el valor de la cosa sustraída no pasare de una unidad tributaria la pena será de prisión de 3 a 6 meses estas son las penas de un hurto simple pero lo interesante viene en el siguiente párrafo de este artículo se comete también este delito cuando el hecho imputado recaiga sobre cosas que hagan parte de una herencia y aún no aceptada y por el copropietario, el asociado o coheredero respecto de las cosas comunes o respecto de la herencia indivisa, siempre que el culpable no tuviera la cosa en su poder. La cuantía del delito se estimará hecha la deducción de la parte que le corresponde al culpable. ¿Significa entonces que existe un delito patrimonial que se perpetra dentro de la comunidad de herederos. Veamos el análisis desde la óptica hereditaria. Debo reconocer que esta disposición no la conocía y me aseguraron que muchos colegas abogados tampoco saben de su existencia y en ocasiones, en casos similares como lo que voy a describir a continuación, los tipifican como apropiación indebida de bienes hereditarios. Hagamos el supuesto. Eh, que a la muerte de una persona quedan sus bienes más o menos transitoriamente en poder de algún heredero o de varios de ellos, deber de estos es cuidarlos y conservarlos para que los sucesores que acepten la herencia sean o no ellos mismos y no aprovecharse de tales bienes en beneficio propio sin aceptar, más Puede y suele ocurrir, por desgracia, que, movidos por esos llamados a la herencia, por el egoísmo, la codicia, traten de apropiarse del metálico y otros objetos, arrancándolos de la sucesión, ocultándolos y privando de ellos a sus posibles coherederos o quitando garantía a los acreedores. Otro supuesto que podemos traer a colación, es de familiares que han acudido a la casa del familiar fallecido, aprovechan la ausencia de los otros herederos para llevarse cosas y después con una falta absoluta a la verdad niegan haberse llevado nada y que no saben quién habrá sido cuando son los únicos que tenían llave y la puerta no ha sido forzada. Pues bien, partimos de la base que es esta sustracción de bienes que valen dinero que se hace aprovechándose del acceso a la vivienda y que es negada, pese a ser público y notorio que son los autores, esta debería ser considerada penalmente, ya que en caso contrario la, la sustracción de bienes hereditarios sin que medie violencia no solo se vea castigada sino que sería hasta premiada al salirle gratis lo sustraído de la casa del difunto, es más a nadie se le escapa que si sale gratis llevarse las cosas del difunto se alentaría una carrera para ver quién llega antes y se lleva lo que más pueda. Durante nuestra investigación encontré un interesante criterio del Tribunal Supremo de Justicia de España al indicar que admite como correcto el planteamiento de que el delito de hurto requiere que su objeto material sean cosas muebles ajenas y que en los supuestos de copropiedad las cosas solo son parcialmente ajenas dada la cotitularidad indistinta de los copropietarios dichos copropietarios son los coherederos que si bien es cierto muchos que, que muchos de esos bienes puede tentar un pequeño porcentaje de propiedad pero no es menos cierto que el porcentaje restante de propiedad le corresponda a otro u otros coherederos y por ello se pudiera considerar parcialmente ajeno dichos bienes del patrimonio hereditario es decir que aún no te pertenecen hasta que exista un acuerdo de partición con las debidas adjudicaciones podemos concluir que este es uno de los tantos motivos que relacionan al derecho penal con el derecho hereditario o sucesorio y por ello al estudiar, conocer y compartir criterios con otros colegas me convencen sobre esta afirmación con la que siempre me identifico las sucesiones son únicas jamás serán similares unas con otras síguenos por las redes sociales que aparecen aquí en pantalla además para contratar servicios de asesoría o profesionales así como adquirir packs de capacitación u obras jurídicas puedes también contactarnos por nuestro correo electrónico regálanos un gran like jurídico si llegó a gustarte este micro nos impulsa a seguir produciendo contenido de calidad te invito a que te suscribas a nuestro canal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 Esta fue una producción de Soceija. Impulsamos tus capacidades para multiplicar tus potencialidades.